Hola amigo craniano, hola amiga craneana, Hoy veremos un tema, digamos, ligero ¿Cuál es nuestro postre favorito? ¿Cuál es el postre que nos vuelve locos? Que nos llena el paladar, que nos llene el corazón así y es. el alma ¡Oh! A mí me gusta el helado de cheesecake O el helado también de pie helado de limón Uy, oh, el pie helado de limón Nan, nan. Así que muchachos, fans, muchachas, fans, si quieren hacerme feliz manden cubetas. ¿Cubetas, y cubetas, cubetas con su cuchara, así es, y seguimos acá con The Little Doll, pues yo la verdad es que sí soy postraero, sí me laten, el que más me gusta es la capirotada, Puéstrame. es bien chido, sacarlo del refri y agarrarlo así, Frío. Sí, sí, las se pasitas. No, hombre, la capirotada, guau. Wow. Yo, mmm, pues... Uh, uh, es que me uh, gustan mucho también los postres, pero es, soy como de temporadas. Como que se me vino a la mente un brownie. Uh que lo le cortas y tiene un poco de relleno de chocolate. Oh, se llama? Volcán? Y que arriba ¿no? tenga una bola de helado de vainilla. Oh, no más, no más. Yo creo vamos. que ese sí, sí me puede mucho. Pues ya, ya lo dijo, yo casi no como postre, la verdad. Pero si me voy a comer un postre, ¿es ese? ¿O, o un, un pan de lote? ¿Cómo se llama? Uh -huh. Pastel de uh -huh. lote es esta uh -huh. Pastel de lote uh -huh. con rompón. Y el Anthony no, Boy. No. O sea, yo tengo dos. Así es que si sí, sí, sí. ¿Sí hay los dos, tal vez sí, sí Un flag napolitano, casero. ahí ¡Ah, y, ese, y el de zarzamora con queso. Carajo, así, ahí sí. Bueno, pues ya lo saben. Escribanos ahí a ustedes qué postre les gusta. Y pues sin nada más que agregar, portense mal. Cuídense bien. ajá, nos dice la que sigue y que el rocea. Y hay más que no